El disapta 21 de junio el poeta libertari Ángel Padilla va presentar a Barcelona la seva obra Camino. L'acta va tenir lloc a i va comptar amb l'acompanyament de l'activista Leonardo Anselmi. Camino es un libro de poesía libertaria en el que intento eh, en él eh, elevar un cántico, elevo un cántico de poemas que son como canciones en el que los seres humanos nos liberamos de todas las cadenas tanto exteriores ...en forma de política, en forma de legislaciones, en forma de normativas... ...en forma de todo lo que nos constriñe... Eh, ...pero nos liberamos a la par que el resto de los animales eh, no humanos... ...es decir, eh, yo levanto un cántico de marchas por mitad de las calles... ...en el que todos los seres humanos y los animales liberados... ...recorren las ciudades antiguas, el viejo mundo... ...es muy metafórico, es como una visión de, de futuro de, de liberaciones... ...de liberaciones, eh, yo como poeta animalista libero a los animales... De, ...del zoo, de los mataderos, de, pues de todos los sitios donde están... Eh, ...esclavizados y martirizados y a la vez nos libero a nosotros... ...a la mujer, al hombre, a los niños, a los ancianos... ...de las ciudades, porque para mí el maltrato a los animales eh, se da... Eh, una parte esencial e importantísima porque el ser humano está lejos de su entorno natural eh, por tanto está como enloquecido en las ciudades el ser humano no es lo que vino a, a ser cuando nació al poeta valenciano guañado e impulsó de diversos hartámans literaris se ha consolidado como referén en poesía animalista fuera de eso de esa corriente emergente que es una vanguardia y que se está dando luz en varios eh, congresos, como por ejemplo hace, en el 2010 creo que fue, o 12, se hizo uno en Italia sobre las nuevas corrientes, y se, se me incluyó en la, la poesía animalista pues, de Ángel Padilla. Camino de Paz es un libro de poesía libertaria, editado de manera bilingüe, castellano-anglés, gracias a la traducción de Margarita López Moreno, publicada para Alicia Rosell Ediciones. Como total corpus artístico creado por Padilla, la obra trata de la temática animalista. El camino ofrece una esperanza al nuestro mundo actual, a través de la visión de un otro possible, posible, en el cual, metafóricamente, todos los animales aconsejan alliberar-se y recorran las ciudades del món Es rebutgen las soluciones jerárquicas y las tiranías que esclavitzen los animales humanos y los animales no humanos. El poeta alza un cántico libertario de amor que convida a la acción para el de todos los animales. Lo que es conocido popularmente son los poetas, ...de la corriente masiva que es de la que te iba a hablar... Eh, ...que más o menos hay en Europa y sobre todo en España... ...que son poetas sentados, poetas al lado de las instituciones... ...poetas que publican, que casi siempre son periodistas... ...publican en los periódicos importantes... ...por tanto, eh, son lo que se llama lameculos, ¿no? Eh, eh, entonces, no, no hacen cosas realmente revolucionarias... ...porque seguramente no les nace... ...y tienen el beneplácito de las instituciones... Actualment, la crítica literaria inclou a Padilla en el gènere poètic de la consciència crítica. No obstant, com a poeta revolucionari en lluita, Padilla ha fet un pas més enllà incloent els animals no humans. Altrament, és autor de diverses obres de referència en la literatura animalista, com el poemari Antitaurí, adaptado al gènere teatral La guadanya entre les flores. La novela de ficción Mundo al revés, en la cual plantea un monfictici, onés les l'ésser la explotad para altres animales. Poetas contra toreros, canción de hierba para el caballo ante el abismo, guañador del primer certamen de lecturas poéticas en Abastos, o Funerales del caballo, goñadora del segundo certamen de poesía joven de La Garúa. Conjuntament amb Juli Ortega Fraile de la plataforma Manos Rojas, constituida per celebritats del món de l'art i la cultura, amb la finalitat de rebutjar tradicions com el Toro de la Vega, va publicar antología Palabras para un toro sin voz, homenatge al toro víctima de la tradición de la Vila Castellana de Tordesillas. Durant l'acte es van llegir diferents poemas del llibre i es va cloure amb la tradicional signatura de llibres.